Eh, dice antecedentes, eh, bueno, lo que dice es que se ha equivocado usted porque el dato de la pobreza pues era del 28 en el 2015 y hoy es del 31,9, que la deuda se ha disparado y que el déficit de, del 2016 se ha superado también, eh, el de la inflación, la perdón. Y luego también dice que usted mantiene su patrimonio en offshore, en el exterior, que como espera que con esta situación vengan las inversiones o vayan las inversiones a Argentina. ¿Cómo era la pregunta? <risa> bueno, que cómo espera que con todo bueno. esto que se ha dicho antes bueno, vamos, vamos vaya a las inversiones eh, Creo que aquí el problema es que el profesor este de la Complutense está tomando los datos de pobreza que publicaba eh, el Instituto de Estadísticas y Censo intervenido Universidad Católica Argentina que es el mejor informe que usted siempre ha utilizado como referencia y sabe muy bien que en enero lo publicaron y sí, esos son los datos y el mismo busca es que daba el 28% en 2015 por lo tanto usted está mintiendo ¡No, olvidaba, olvidaba, Hace 50 días que lo espero, no me equipo. Queremos tener una inflación mucho más baja ¿eh? y tenemos una meta del 15% para este año y del 10%. Pero usted insiste. No, no se toque la nariz. Los hombres tenemos tejido eréctil ahí. Mica, cuando escondemos algo. Y tenemos una meta del 15% para este año y del 10% para el año próximo. Y con respecto a mi patrimonio, este también, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, está perfectamente sí. declarado, este, declarado y. y...